Eh, pensé que el, el cosmos, ¿verdad? El universo o, el, o Dios, según lo que crean uno, pues, es abundante, ¿verdad? El universo, este, ya ves que todo en existencia es abundante, todo, donde quiera que voltees hay abundancia, plantas, de todo, ¿verdad? Y, este, pensé, jefe, que la, que la vida nos da abundancia a todos, a todos verdad, pero nos da abundancia este dependiendo en lo que estemos pensando en los en los días este día tras día momento tras momento ¿verdad? lo que estamos pensando es lo que estamos transmitiendo y lo que estamos conectado y lo que estamos recibiendo en abundancia por ejemplo los pobres vamos a empezar con los pobres ¿verdad? los pobres son muy abundantes tienen mucha pobreza Muchísima pobreza de todos lados Donde quiera que vayan Lo que piensen, lo que digan Lo que atraen en sus vidas Es porque están conectados Con esa energía ¿verdad? La energía es como un túnel, haz de cuenta Un túnel galáctico ¿verdad? Que uno se conecta a él Y ese túnel la avienta una abundancia Mucho de todo ¿verdad? Los ricos Están en esa frecuencia de ricos Entonces por eso le cae abundancia En riquezas a los a, ignorantes, igualmente, están en esa frecuencia, en esos pensamientos. Se dicen que creen que no saben ellos, que no son lo suficiente. Y ahí está la conexión, ya está su abundancia. Les mandan más pensamientos y todo eso para que sigan creyendo que, son, este, que no son inteligentes. Y los inteligentes, igual, de la misma manera, están conectados, ahí les va la abundancia. Les manda más sabiduría, más de todo, muchísima, en abundancia. ¿Eda? Entonces es algo que, por ejemplo, debemos de veras de pensar en eso, pues. De, de, este, si se dan cuenta, ya ves, los pobres, los pobres son abundantes porque tienen muchísima, muchísima pobreza, muchísima. No más algo poquito, sino mucha. ¿Verdad? Los ricos tienen muchísima riqueza, esta su abundancia. Los sabios tienen muchísima sabiduría, ahí está la conexión. Los estúpidos tienen muchísima estupidez, ahí está la conexión. Entonces, es solamente basado en lo que creemos que somos. Si creemos que somos pobres y lo aceptamos como realidad, pues ahí está, abundancia en problemas, en, problem en pobrezas y todo eso. Entonces, aquí la llave es este darnos cuenta de eso y cambiar nuestra frecuencia, ¿verdad? Y se empieza cambiando de negativo a positivo. O sea, viendo todo optimistamente, ¿verdad? Porque, pues, uh, la negatividad bloquea las, lo positivo, las posibilidades, ¿verdad? Y, y, este, y uno sigue atrayendo más pobrezas en abundancia. Entonces, ahí está, jefe. Y eso es verdad. Todos lo estamos experienciando día tras día. Lo que somos, tenemos mucho. Y es porque es lo que pensamos y lo que creemos y lo aceptamos como realidad. Entonces son buenas noticias esto, porque nada más es cambiar nuestros pensamientos, no, lo que vemos día tras día, ¿verdad? para reconectarnos con el túnel de lo que queremos ser y recibir abundancias, abundancia de lo que queramos. ¿verdad? Eh, abundancia de, de enfermedad. Ya ves, uno dice, no, de la paso enfermo, ya estoy enfermo, voy a tener esto, lo otro, Ahí está la conexión y ahí está la abundancia de enfermedades. Entonces, pues, ah, no sé, mándale esto a Lalín a, si, a ver si la, la, la agarra, pues, ¿verdad? Y se da cuenta que de verdad que se da cuenta en lo que él está conectado, pues, y que se da cuenta que tiene mucho de lo que él está conectado, pues, en lo, en lo que él está conectado, en lo que él tiene en su vida ahorita. Es, es basado en lo que él está pensando y es lo que está aceptando como realidad aunque él diga no es verdad, no es cierto, yo quiero riquezas y todo pero inconscientemente él está pensando pinches pobrezas, por qué me va mal, mi vida vale madre o no sé lo que él piense pues, ¿verdad? pero esos son los resultados y esos son exactos, esos, esos no fallan pues ¿verdad? Entonces pues ah, ahí está, hay que, hay que agarrar ese poder, esa magia y, y cambiar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Empeza, eh, se empieza, como dijo Margarito, por creer, por querer cambiar, se empieza por eso. Segundo, se empieza por tener visiones de lo que queremos ser. Si digamos que yo soy, soy enfermo. Empiezo, y quiero cambiar mi enfermedad, empiezo a tener visiones, verme saludable, verme saludable, verme saludable, verme yo jugando saludable, ¿verdad? Y con el tiempo, eso es lo que voy a traer, me voy a empezar a sentir mejor, ¿verdad? Quiero ser inteligente porque soy un tonto. Entonces empiezo a tener visiones que soy una persona inteligente que resuelvo problemas en mi mente. Tener visiones y creerlo y aceptarlo como realidad. Y adivina que eso es lo que viene, eso es lo que atrae uno a sus vidas. Entonces, querer cambiar, visiones, y tercero, repeticiones. Decirse uno a uno mismo, ¿sabes qué? Si, si quiero ser rico, digamos, si quiero ser rico, primero veo, me veo la visión de soy, que soy rico, de los carros que quiero tener, de los aviones que quiero volar, de los ahorros que quiero tener, tenerlos todos los días. Y después de eso, voy a hacer repetición, repetirme yo mismo, que soy, soy rico, soy abundante, soy inteligente, soy positivo, encuentro caminos, las sugestiones. Y después de eso, hey, Emi, hi, Emi, hi, Chompi. Y después de eso, este, después de ahí sale la energía y es cuando uno empieza a tomar acción, porque cuando el subconsciente acepta las repeticiones que nos decimos, de lo que somos, de lo que queremos ser, el subconsciente lo acepta y después el, el subconsciente te da energía para encontrar caminos y para que tomes acción sobre eso. Y últimamente eso uno se convierte.